Muy bien. Esta sesión es para que se sientan tranquilos, relajados. Y la primera técnica que voy a enseñar, primeramente, quiero decirles que tengo una especialidad en coaching y programación neurolingüística en medio de, uh, de una escuela de España, la universidad... Eh, la universidad permítanme es que se me va el nombre la universidad internacional Isabela católica y por la escuela de negocios de barcelona entonces tengo esa especialidad y vamos a ver unas técnicas la primera técnica es respirar correctamente para respirar intentemos imitarme me ven en la pantalla. Trenamos el aire. Y luego lo sacamos por la boca lentamente. Relájense. Que estén en un lugar tan tranquilo, seguro, relajados. ¿Sí? Hay que buscar que uno no esté tenso. Nuevamente respiramos por la nariz. Jalamos el aire y luego lo sacamos lentamente por la boca. Bien, llegaron más personas. Permítanme que les dé acceso. Llegó DNA, muy bien. Llegó. Permítanme un momento que ya va llegando. Muy bien. Dianey, ya empezamos. ¿Está bien? Apenas empecé con la primera técnica. ¿Correcto? Muy bien. Estamos en la técnica de respiración, ¿correcto? Entonces, hay que procurar hacer esa técnica ahora. Ahora vamos a repetir lo mismo, el mismo ciclo, pero con los ojos cerrados. Vamos a respirar ahora con los ojos cerrados. Entonces, les voy a pedir a todos, a todas, a partir de este momento, procuren no reírse, procuren no hacer ningún comentario. Esa es una técnica muy eficiente si no se ríen y si no hacen ningún comentario. Falla si hacen un comentario a alguien o se ríe. Entonces apaguen su micrófono y escuchen las indicaciones que les digo. Bueno, muy bien. Una vez dicho esto, por favor cierren los ojos y vamos a respirar profundo. Retenemos el aire unos segundos. Luego sacamos el aire lentamente por la boca. Nuevamente cerramos los ojos, respiramos profundo, sacamos lentamente el aire por la boca. Despacio y lento. Yo emito un sonido para que vean que lentamente va saliendo el aire por la boca. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente técnica. Esa es la primeramente técnica de respiración. Respirar correctamente antes del examen y estar relajado te va a ayudar a oxigenar tu cerebro, a relajar tus músculos, a dejar de estar tenso y que tengas un mejor examen. ¿Sí? Muy bien. La segunda técnica. La seguna, segunda técnica de hoy, nuevamente, cerramos los ojos. Ojos cerrados. Respiramos lentamente. Sacamos el aire lentamente por la boca. Vas a seguir mis instrucciones mientras respiras. Y exhalas. Respiras. Exhalas. Cierra los ojos. Estás en un lugar tranquilo, sereno, relajado. No abras los ojos. Estás tranquilo, seguro, relajado, profundamente relajado, más y más relajado. Escucha las instrucciones que te digo. Vas a repetir conmigo, con el micrófono cerrado, lo siguiente. Estás tranquilo. Seguro, relajado, profunda, profundamente relajado. Cada vez más relajado, relajado y relajado. está tranquilo y seguro. Repite conmigo en voz alta, aunque no se escuche en el micrófono. Yo aprendo todo rápidamente. Aprender es fácil. Aprender es divertido. Aprendo velozmente. Aprendo rápidamente. Tienes que decirlo con voz firme y segura y en voz alta. Aunque yo no te escuche. Repite conmigo. Soy una supermente. Soy una supermente. Soy un genio. Soy un genio. Soy inteligente. Soy inteligente. Soy inteligente. Soy un genio en acción. Soy un genio en acción. Soy un genio en acción. Repite conmigo lo siguiente. Soy capaz. Soy Capaz, soy capaz, soy exitoso o exitosa, soy exitoso o exitosa, si sí puedo, es fácil y lo voy a lograr. Repite conmigo firmemente lo siguiente, si sí puedo, es fácil y lo voy a lograr, soy disciplinado, soy disciplinado. Soy disciplinada, soy disciplinado, soy disciplinada. Permítanme un momento, la persona que va entrando, por favor, cierre los ojos y escuche con atención las indicaciones y por favor repita conmigo lo siguiente. Es posible, tengo la capacidad y me lo merezco. Repitan conmigo, con el micrófono cerrado, cierren los ojos y respiren profundo. Es posible, tengo la capacidad y me lo merezco. Queremos aprender, queremos aprender, queremos aprender bien, queremos aprender bien. Aprendemos juntos. Aprendemos juntos. Repita conmigo de manera firme y segura, en voz alta, lo siguiente, cerrando los ojos y respiramos profundamente. Saquen el aire lentamente. Eh, Repitan conmigo, por favor. Cada día que pasa, me siento mejor. Mejor y mejor. Cada día que pasa, aprendo más y mejor. Cada día que pasa, aprendo más y mejor. Por último, vamos a hacer cinco afirmaciones más y vamos a pasar a otra técnica. Repitan conmigo, cerrando los ojos, estás tranquilo, estás relajado, profundamente relajado, respira. Suelta el aire lentamente. En ese estado, repite conmigo. Soy una supermemoria. Soy una supermemoria. Mi memoria mejora día con día. Mi memoria mejora día con día. Recuerdo todo tipo de información de manera clara, rápida y oportuna. Repite conmigo, de manera firme y segura. Recuerdo todo tipo de información de manera rápida clara y oportuna. Recuerdo todo tipo de información de manera clara, rápida, segura y oportuna. Por último, mi atención y concentración mejoran cada día. Mi atención y mi concentración mejoran cada día. Mi atención y mi concentración mejoran cada día. Soy constante y disciplinado, soy constante y disciplinado, soy constante y disciplinado. No me vencen las adversidades, no me vencen las adversidades. Triunfo ante la adversidad, triunfo ante la adversidad. Si puedo, es fácil y lo voy a lograr. Si puedo, es fácil y lo voy a lograr. Por último, para concluir esta parte. Si sí puedo, es fácil y lo voy a lograr porque me lo merezco. Repite conmigo. Si sí puedo, es fácil, lo voy a lograr porque me lo merezco. Si sí puedo, es fácil, lo voy a lograr porque me lo merezco. Muy bien. Relájate, respiramos profundamente. Saca el aire lentamente por la boca. Y en ese estado tranquilo y relajado, ahora vamos a pasar a la siguiente técnica. No abras los ojos todavía. Una última técnica que dura cinco, cinco minutos y se llama visualización. Imagínate que estás presentando el examen, cierra los ojos conmigo. Imagínate que ya tienes el examen con mi pen en tus manos. Ya es el día del examen. Ya llegó la hora. Recibe el examen de manera tranquila, segura, relajado. Ya llegó el examen Colbash y con mi pen para los que van a hacer el examen Colbash. Llegó el examen. Te dan el examen y entonces lo primero que vas a hacer es imaginarte las preguntas que vienen. Empezamos por lo que más les dificulta a ustedes, que es matemáticas. Bueno, te dan el examen de matemáticas, ya sea examen Comitems o Polvash, y lo revisas. Ábrelo, lee las preguntas Fíjate qué te están preguntando y pon atención a los detalles. Obsérvalo. ¿Qué tipo de problemas vienen? ¿Vienen gráficas? ¿Vienen figuras? Cuando termine esta sesión vas a recordar todas las imágenes, todas las preguntas... Y todas las preguntas que vienen. Imagínatelo. ¿Cuántas preguntas vienen? 10, 12, 18, 20, 40. Para comités vienen 12 preguntas. Para colvas vienen 20, de, de 30, 40 preguntas. 40. Revísalo, observalo, hermano. ¿Qué te preguntan? ¿Aritmética? ¿Estadística? ¿Moda media y mediana? Revísalo. ¿Qué te preguntan? ¿Figuras geométricas? área, perímetro, ¿Volumen? Imagínatelo. Obsérvalo. Sácale una foto en tu mente. Eso es lo que debes de estudiar. Vamos con física. En física, ¿qué te preguntan? ¿Qué es masa? ¿Qué es fuerza? ¿Qué es trabajo? Bajo, ¿Qué es energía? ¿Qué es calor? ¿Qué es temperatura? ¿Qué fórmulas te piden? ¿O qué problema te piden? Obsérvalo. Velo con detalle. Ve si hay gráficas o dibujos. Muy bien. Ahora pasamos a Colvash. Ah, perdón. Ahora pasamos a química. Pasamos a química. Imagínate el examen de química de Colvash o Comipens. ¿Cuántas preguntas tiene? ¿Qué te preguntan? Vienen fórmulas. Te preguntan nombres de elementos, de compuestos. ¿Qué es un compuesto? ¿Qué es energía? ¿Qué es masa? ¿Qué es un átomo? ¿Qué te preguntan? ¿Los diferentes modelos atómicos? ¿Temperatura, calor? ¿Fórmulas de conversión? ¿Qué es una sustancia? ¿Qué es un elemento? ¿Qué es un compuesto? ¿Qué te preguntan? Obsérvalo. véalo míralo. Saca una foto mental al examen de mate, al de física y de química. Ahora, es un espacio libre para que tú veas otras áreas. Si algún área te preocupa en particular, revisa el examen. No sé, historia, geografía, razonamiento matemático. Ve cuántas preguntas son. Revísalo. Sácale una foto o varias fotos mentales a ese examen. Al finalizar vas a recordar todas las preguntas y eso es lo que vas a estudiar. Repásalo, velo, tócalo. Como si lo tuvieras ahorita en tus manos. Siente el papel en tus manos. Siente que tienes un lápiz para contestar en tus manos. Muy bien. Una vez realizado esto, te vamos a regresar aquí ahora en tiempo presente. No abran los ojos aún. Vamos a contar del 1 al 10. Y vas a recordar todo de manera fácil, rápida y eficiente. Vas a estar tranquilo, seguro y relajado. Muy, muy seguro y muy relajado. Y muy despierto cuando cuente del 1 al 10. 10. Estás tranquilo, seguro, relajado. Cada vez te sientes mejor, mejor y mejor. Nueve. Estás tranquilo, seguro, relajado. Te sientes más capaz. Al despertar vas a recordar todo. Ocho. Te sientes tranquilo, seguro, relajado. Profundamente tranquilo, relajado, seguro, confiado. Siete. Tranquilo, seguro y relajado. Estás a punto de despertar. Seis. Tranquilo, seguro, relajado, confiado, confiada. Cinco. Estás a punto de despertar cuando cuente del, del cinco al uno. Profundamente tranquilo y relajado, seguro y confiado. Cuatro. Tranquilo, seguro, relajado y confiado. Tres. Estás a punto de abrir los ojos. Vas a despertar Lleno de energía, lleno de confianza y, y seguro. Dos. Estás a punto de abrir los ojos. Cuando cuente uno, vas a abrir los ojos. Uno. Abre los ojos. Despierta. Ahora sí pueden abrir su micrófono. Puedes estirarte, sube las manos, como si te estuvieran asaltando, sube las manos, bájalas, respira profundo. ¿Tú das hasta aquí? ¿Qué les pareció la experiencia? No, no estuvo bien. ¿Bien? ¿Están tranquilos? ¿Alguien se quedó dormido? No. ¿Alguien sigue dormido? No. ¿Gemelas? ¿Ya están despiertas? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Ana, Raquel, Paola, Manuel. Ricardo, ¿todos bien? Todos bien, profe. Sí. ¿Todos despiertos? ¿Llenos de no. energía? ¿Listos sí, sí. para el examen? Sí, listo. Sí, a partir de ese momento son campeones. Gracias. Gracias. Sí. Eh, van a estar tranquilos y seguros. Fíjense que les cuento varias anécdotas. Una anécdota ya para finalizar. Regularmente, mis alumnos de examen Colbach, o mi PEMS, ingreso al UNAM, Poli, me platican una cosa que es cierta. ¿eh? Ellos me lo dicen. Yo no yo no había notado o dado cuenta. Maestro, llegamos al examen. Nosotros tranquilos, bien seguros en el examen, relajados, tranquilos en el examen y todos los demás como desesperados, tratando de estudiar lo que no estudiaron durante seis, cuatro meses. Digo, pues sí, eso se trata de que generen seguridad y confianza en ustedes mismos. Sí, entonces espero que cuando presenten el examen estén así, tranquilos, seguros, relajados y confiados de preferencia lleven dos cosas bueno, todas las cosas que ya les pidieron lápiz, goma, sacapuntas ¿sí? su identificación y todo lo demás pero les pido que además por favor lleven chicle por lo menos un chicle o dos y un chocolate obviamente bien desayunados bien desayunadas. aquellos que hacen este, dieta ese día no hagan dieta desayunen bien ¿Sí? Y no me refiero bien a una desayunen con tiempo y duerman bien un día antes. Me comentaba alguien, no voy a decir el nombre, obviamente. Es que tengo una fiesta, pues ve el día sábado, pero no te vayas a desvelar. ¿sí? Llega temprano a tu casa, a dormir, relájate, y luego el otro día pone el despertador para que te despiertes y vayas a, al examen tranquilo, seguro y relajado. ¿Sí me explico? Ya ahorita todo lo que aprendieron, ya lo aprendieron. Ya, si se ponen a estudiar el último día, sábado, como locos, no no van a aprender mucho. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, comentario, alguna pregunta? ¿Ya para irnos? No. ¿No? Muchas no. no, no, no. ¿Sí? gracias por muy, muy, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Algo que vayas a comentar, este, maestra. Yanei, no sé si está ahí. Si no es así, pues nos vemos muchachos. Mucho éxito. Sí, maestro. Gracias. hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. cuídense gracias bye. adiós bueno. adiós bye, bye.